Pésimo debut para Jorge Lanata con el programa Malditos. Ayer fue una noche de puros estrenos, en Fox apareció Lost, el nuevo programa de Adrián Suar, y Talento Fox un show de talentos con la participación de Lali Espósito, Wisin y Diego Torres. Lejos de ese canal, Jorge Lanata apostó por un nuevo ciclo llamado Malditos. Malditos es una serie de cuatro documentales sobre figuras emblemáticas de la historia argentina e internacional. El primero fue sobre Ernesto Che Guevara. Pero estarán también Diego Maradona, Leo Messi, Fernando Neustadt y Hugo Chávez. Son sombra y luz, queridos y odiados. Se los nombran voz baja o a viva voz. Son malditos, así definía su programa la nata en el adelanto. Lo que intentó hacer el periodista es salirse de ese perfil típico y buscar rasgos no contados, ponerlos bajo la lupa y revelar distintas miradas que aporten a construir, o desconstruir, un personaje más humano. Y, a pesar de que la figura del Che es emblemática y sí, realmente, importantes para el público argentino, su debut fue pura sombra. Aunque el periodista hizo lo imposible para tener un buen rendimiento, ya hasta trazó la salida de su nuevo programa para no tener que competir con Susana Jiménez por el rating, no tuvo un estreno exitoso. Empezó con 7.5 puntos de rating y al poco tiempo comenzó a bajar hasta llegar a 5.8. El promedio fue de 6.9, lo que pone en evidencia un comienzo muy flojo. Aunque trató de evitar la competencia que consideraba más dura, malditos no pudo con el rating. ¿Será realmente un programa maldito?